Gracias. Eh, a propósito, amado, te dice William Hernández que el teórico del neoliberalismo es Milton Friedman. Así es. Con su escuela denominada de Chicago Boys, aplicada esencialmente en Chile durante la dictadura de Pinochet. Saludos para a, William a, Hernández. Pero eh, Profesor de historia, dirigente, activo, ahora encargado liberalismo del económico. departamento de medio ambiente. Sí, sí. Smith <ríe> es Smith quien lo plantea. ¿Y ¿Qué tantas cosas que William hace? Y, Santísimo. y te voy a Saluda decir una a cosa: lo, no fue durante, o sea, no solamente durante la dictadura de Pinochet se desarrollan los Chicago Boys, sino que eh, la Harvard, por ejemplo, se ha caracterizado por la formación de individuos. Dedicados al, al lobismo. Uno de los grandes lobistas que tuvo Trujillo fue Richard Nixon. No sé si tú sabías. Hey, el, el lobista de, de, de Trujillo, Richard Nixon, que luego fue bueno. presidente de los Estados Unidos. Bien. Miren, señores, para el día de hoy, eh, varios temas que tocar. El primero es el señor Alejandro Alcántara Enríquez. Déjate, déjate de estar... Hablando vaina bebete tu café, sí, está, tu chocolate. Está aquí el chocolate, me lo voy a beber ahora. <risa> Miren, Alejandro Alcántara Enríquez es un señor eh, con discapacidad física, le falta una pierna, desafortunadamente. Él tenía seis años laborando como portero en la Escuela Padre Hebrea de San Francisco de Macorís. Si el equipo de producción me apoya con las imágenes, se lo agradezco. Este señor que usted está viendo ahí, quiero que lo coloquen en pantalla. Él está quejándose de que desde el día 4 de diciembre no le pagan y las autoridades de educación le tienen la promesa de reincorporarlo porque aparentemente fue desvinculado, pero no le han entregado su carta de desvinculación. Ni una cosa ni la otra. Vamos a escuchar las declaraciones directamente de él, que nos cuente su historia, para luego venir con el comentario. Vamos a ver. De la situación es que yo tengo desvinculado, yo trabajaba en la escuela para la iglesia, en el Ministerio de Educación, y tengo desvinculado el día 4 de diciembre, todavía la fecha, estamos en marcha, y todavía la fecha, que no se me ha dicho nada. Usted sabe que el presidente de la República y el ministro. Tiraron un decreto que los discapacitados y las mujeres para acá no podían vincular. Entonces, ¿qué le dicen ellos? Ellos me dicen, la, la, la directora provincial de aquí, de San Mateo, y me dice que sí, que me va a responder, que me va a responder. Pero me llevan tres meses, las cuatro, entonces yo tengo necesidad yo soy una persona de ¿Cuánto, ¿Cuántos años tenía usted trabajando? Seis, seis años. Seis años, como, como portero. Como portero de la escuela Padre Vera. Correcto. Entonces desde el día 4 lo desvincularon. Desde el día 4 de diciembre, Manunca, imagínense de ahí para acá los trabajos que yo he pasado, pasando muchísimo trabajo. Porque tengo que comprar medicamentos, pago carro, tengo una serie de, de gastos. No le está llegando el pago nada, de, de ahí para acá. Manunca he vuelto a recibir nada del ministerio. De Miren, el señor Alejandro Alcántara Enríquez eh, trabaja en la escuela o trabajaba en la escuela Padre Brea. Yo lo conozco porque yo vivía en esa zona y lo veía eh, siempre eh, laborando como portero en esa escuela. Yo quiero hacerle un llamado primero a la dirigencia del PRM. Atención, Franklin Romero. Yo sé que Franklin Romero cuando sepa de esta situación la va a resolver inmediatamente porque Franklin Romero es del tipo de político que no liga los colores Oiga esto, Franklin Romero es el tipo de político que no liga los colores y eso es muy bueno en la política. Pero ya, hacerle un llamado a la directora eh, de educación, Bruno, si me pueden conseguir el nombre, que me excusa que se me fue. Yo soy eh, malo con los nombres. Y al dirigente, uno de los dirigentes más fuertes de aquí, del, P, del PRM, eh. Alberto Durán, así no se hace patria, desvinculando a una gente que cuando usted lo saca de su trabajo, que tiene una discapacidad física, ¿para dónde tú lo vas a mandar? Este hombre tiene seis años como portero, colocan las imágenes por favor, y ustedes vienen y lo desvinculan y luego dicen que fue un error, qué fácil es decir que fue un error, mientras tanto él tiene tres meses que no cobra, ¿Mm? Inventar... pero claro que sí, eso es algo administrativo, déjense de cuentos. Y es un abuso, es un abuso el hecho de que hayan hecho eso con él y con muchísima gente que lo hicieron. Así que nosotros vamos a exigirle a, a estos dirigentes del PRM de aquí, que yo soy de los que estoy de acuerdo con que todo el que llegó a un puesto político por cuña política, también lo saquen por cuña política. Pero hay casos que son excepcionales. Una gente enferma que necesita el trabajo, ¿cómo tú lo sacas independientemente de cómo llegara? Una mujer embarazada, ¿cómo tú la sacas violando la ley? ¿Cómo tú la desvinculas? Una gente ya mayor de 65 años que ejerce una función dentro de, un, de una institución pública, ¿cómo tú la sacas? ¿Cómo tú la desvinculas? Primero lo humano y primero hay que decirle a estos dirigentes que son dominicanos, que tienen derecho a trabajar, que tienen derecho a comer, que el Estado, independientemente de que sí hay que nombrar a los compañeros del partido, que yo estoy de acuerdo, pero espérense un momentito, hay casos que son excepcionales y el Estado no es un botín. ¿Mm? Yo aquí he dicho públicamente, y lo sostengo, que todo aquel que haya llegado por cuña, que lo cambien por cuña. Porque de aquí tenemos que desentar la política. Y los puestos en las instituciones públicas, la gente debe llegar a los puestos por calidad, por competencia. Es decir, fulano tiene esta competencia, me encaja perfectamente dentro de este perfil y entra en este trabajo. Y de entre todos, como decía Don Quijote, de, no le des cosa, cosas eh, buenas y malas para elegir. Dáselas todas buenas y de las buenas que elijan las mejores. Entonces... Este tipo de, de, de, de personas que son discapacitadas tienen que tener un privilegio por encima de todo el mundo, independientemente de la preparación, claro, de acuerdo al perfil de lo que puedan desarrollar. El esportero debería estar en otro, en, en otro espacio donde tenga menos, menos actividad física, pero tiene, debe de tener privilegio, de hecho la ley así lo establece, es que ellos... Tienen privilegios. Así mismo es. Pero tú dices tú dice tienen, pero fíjate lo que hacen. Fíjate tú cómo lo desvinculas. fíjate que el senador que tú invocaste sí. tiene una de las descripciones más específicas respecto al respeto que tiene sobre las personas discapacidad. Y lo en está haciendo. Por, en eso yo dije, por Porque eso yo la dije, casa senatorial usted va, un impedido físico te recibe, claro. usted se registra, le da el nombre cortésmente y la cédula. Y eso y es de muy Y ahí bueno. pasa a la recepción que es donde le van a llevar o darle cumplimiento a su... Y eso es muy bueno, y por eso nosotros destacamos al, al diputado, al senador Franklin Romero, por este trabajo que está haciendo. Primero, eh, lo destacamos, no lo felicitamos, porque eso es la ley que lo establece, y qué bueno ¿Y que... Tú él. Te fijas este, que no hacía nada de Que, eso. que no, eh, bueno, le hicieron un reportaje los otro día, no sabemos si fue dirigido, pero bueno. No, eh, no. Eh, pero la cuestión es que estas personas que tienen este tipo de situación, caramba, eh, no es verdad, no es verdad que la dirección regional no sabía que él es minusválido. No es verdad que no lo sabían. Claro que sí. No es verdad que no saben que han desvinculado a muchísima gente que tienen más de 65 años, 70 años, desvinculando gente. Para, Así no. Para reforzarte lo tuyo, ya yo vi que ahí hay un sustituto de él en la puerta. Pudiera ser, porque hay que ver en el horario, pero a, a un llamado al PRM. Así no. No, no, no. Yo estoy de acuerdo con que con que saquen a todo el que estuviera ahí, que llegara por cuña política, pero a este tipo de gente no. A los municipales no. ¿Eh? A la mujer embarazada no. A la gente que tiene más de 65 años no. ¿Y para dónde lo vamos a mandar? Ahora no son dominicanos. Ahora vamos a tirar eh, como aquel eh, eh, libro, ¿verdad? De vida desperdiciada, de... Eh, Friedman, ¿verdad? Cuando habla de esta sociedad que agarra a la gente, la utiliza y luego la desecha. ¡Qué vaina, eh! ¡Las desecha! Entonces, yo no puedo creer que mis amigos del de PRM en educación, pues yo no creo que en, en cultura está sucediendo eso, ¿verdad? Que no, Genguelo. Eso no va a suceder en cultura. Tú no vas a sacar gente de ahí eh, minusválido y gente que necesite su trabajo, gente de más de 65 años. ¿Eh? ¿Eh? Papá. No, no van a hacer eso. Eh, como tampoco, me imagino que lo hicieron en el ayuntamiento tampoco. Así que atención a la gente de educación. Vamos a comenzar a resolver el problema. Vamos a comenzar a resolver ese problema que ustedes le están creando a, lo, a nuestros ciudadanos, a nuestros dominicanos, que tienen el derecho a trabajar. Que tienen el derecho a de trabajar. Una secretaria que llegó ahí por cuña porque la nombró el, el canchanchan eh, eh, del PLD. ¡Sáquenla! Me excusan lo que lamentablemente se van a chapear, ¿verdad? Pero lamentablemente usted llegó ahí no por competencia, sino porque un canchanchan la nombró usted ahí. Lamentablemente, otro canchanchan de tú, otra canchanchana la va a so, nombrar ahí. Tú le soplaste la herida y, le, y, y lo cortaste. Claro, pero hay que, hay que ser sincero. Ahora, señor, una gente minusvalido, ¿cómo tú lo, no, lo desvinculas? Poner... Una gente que, que tenga, por ejemplo, una enfermedad, por ejemplo, él dice que es minusvalido. Además de eso... No, dice no, tú lo Es Claro, lo es. Eh, además de eso, él dice que es hipertenso. ¿Y cómo sí. tú y desvinculas a una gente así? Tú sabes que eso tiene que ver, tu crítica, con también con el, con el planeamiento no, que llama de la ciudad. La directora regional. Mira... Aquí las aceras, un impedido no puede transitar libremente en las aceras porque hay demasiados obstáculos. Atención, consígame el nombre de la directora regional. ¿Cómo que se llama? Guadalupe, Guadalupe Bruno. ¿Tú no conoces a Guadalupe? Eh, no, es que se me ah. van los nombres. Atención, Guadalupe. Eh, yo le voy a pedir a usted que, que por nosotros. favor nos dé una respuesta al, res al respecto. No puede ser que ustedes se, se, se, se, se pinten de diablos. Porque hay que ser un diablo para hacer algo así. Eh, como decían en el campo, el diablo prendió en candela. Hay que ser un demonio para usted desvincular a una gente en esa condición. Pero no mi amiga Guadalupe. No, yo no sé ah. quién. Yo le estoy diciendo que no se pinten de, de, de demonios. Porque hay que ser un demonio. No, no, no. Eh, Guadalupe. Para, pues yo no estoy diciendo que Guadalupe. Y el que sea fue el ministro de educación. Pues el ministro de educación se vistió, se pintó de demonio. ¿Y cómo tú desvincula a una gente? ¿Sabe quién se en vistió de condición? demonio? El, el director de Salcedo, el que dijo, ya sí llegamos, nos dijeron También que iba vale a un ese, chapeo. Otro demonio, que dijo, nos llevamos tres mil y pico. Nos Ahora sí vamos a nombrar los compañeros, que por cierto tampoco lo ha nombrado ninguno. ninguno. Eh, Deberían comenzar a nombrar los compañeros, pero... pero a sacerdo, estos sí. No, a estos no. Señora, a la, a la gente minusválida, no. A los que están enfermos, no. A los que pasan de 65 años, no. No abusemos. ¡Caramba! Y además, si por ejemplo, ya los que van, los que tienen más de 65, gestionenle su pensión entonces. Porque son dominicanos que han trabajado, que le han servido a la patria. Otros no, otros no, no hacen nada, que ni siquiera pasan por la escuela. Son botellas, igual que las hay ahora. Pero el llamado al Ministerio de Educación. No abusen. En el caso de él, no han querido entregarle la carta de desvinculación, pero tampoco le han pagado. Le deben todos esos salarios. Hay una irregularidad ahí. Ustedes son responsables de le eso. deben todo Y de las deudas salarios. que él está... Le deben todos esos salarios. Claro que se lo deben, claro que se lo deben. Y se lo van a tener que pagar. Y de hecho, eh, oficina va... claro, nosotros lo, le vamos a dar seguimiento a ese caso. De acuerdo. No directamente como abogado, no nos interesa sacarle eh, eh, beneficio a eso, sino por él y por todos los franco-macorizanos y los dominicanos que están siendo abusados. ¿Sabes lo que le están haciendo a los de carrera? Por último, con esto despido, que como no lo pueden desvincular porque son de carrera, lo están moviendo. Tú eres de San Cristóbal y te ponen en Montecristi para que tú renuncies. Oye, o, oye qué vaina, oye qué país nos gastamos Es decir, mira, de... Francis Rodríguez es un, es, eh, Está, verdad, en nómina Su empleado de carrera Él es de San Cristóbal De San Cristóbal Ah, vamos a ponerlo en no, Pedernales Yo soy de aquí, me mandan di que para... El demonio. Yo soy de aquí, me mandan de que para para Villa González. Pa para Barahona, te mandan pa para Barahona, <ríe> para que tenga que renunciar ¿Eh? Así no, señores Lo que ay, pasa ay, es que la ay. gente, caramba Debe investigar y, un... y se sí. equivocan haciendo eso, porque sí. los que tienen carrera tienen una particularidad que han sí. establecido sí. una experiencia en el puesto y el lugar donde están que precisamente eso es lo que trata la ley, de que no se han movido cada vez que venga un gobierno Existiendo tan limitado grupo de personas que ¿Qué? no están en. que no Hopper. están. Está, ¿Hopelman está en el teléfono? Ah bueno. ah, bueno. Que no están en condiciones de ir a los, a los concursos. ¿Por qué se ocupan de, de violar la ley? Si es así. Está incorrecto. Es un abuso. Y con Bien. eso termino. ¿Cómo no? Gracias, Yerjan, por el comentario. Vámonos mm. a Ores. los WhatsApp. Vamos a ver qué dicen nuestros amigos a través de la red social WhatsApp. Adelante, Yerjan. Bien. Mira, me informan por aquí que hay muchos también que lo han desvinculado porque están en, lic en licencia médica, oye, y desvinculados, ¿eh? Y no le están pagando. Bien, vamos a una llamada mm. telefónica primero. Adelante. Buenos el días. Abuso, pues, no. Buen día, mis amores. No Ey. me extrañaban. ¿Eh? No me extrañaba Sí ¿Dónde tú estabas, Irka? Ay, aquí, tranquila Ya tú sabes escondida de ah, bueno. este es del COVID Saludos para ti Los viejitos tenemos que escondernos del COVID Irka Dile que Siboney es el viejo acuerdo contigo, En cuanto a todo eso Pero ese demonio lo desató La administración de Danilo No, Márquez, no, no, no No veas con esa No veas con esa Pero quiero no a hablar. es Sigue, que el espacio es tuyo, sigue. Óyeme, es que ahí no se sabe quién trabaja y quién no trabaja. Pues, quién trabajó y quién no trabajó, porque lo llenaron de botella a la Secretaría de Educación. Entonces dime tú, ese demonio lo desató la administración pasada. Oye. Ay, queridos, te lo dejé de tarea. <risa> Pero eso es fácil, irka. Donde hay peso no se discute en Libra. Ve a la escuela y revísate el libro, el registro, a ver si él iba o no iba. Lo no, este digo porque yo lo veía. Todos los días yo veía frente a la escuela no, no, y lo no, no, veía y lo conversaba compruebe. con él todas bueno, las tardes. Eh, Vamos a lo basado, señor. Oye, Vamos no a podemos ligar la política. ¿Cómo es la vaina con la vaselina? Eh? Sí, sí, la... No, así no, Irka, caramba. La Eres magnesia con la gimnasia. Pónganse la altura de su alcurnia, ¿verdad? Caramba, usted es una profesional. Vamos a lo basado.